Hola a todos, mi nombre es Javier Lozano, soy profesor del módulo de Logística. Este módulo pertenece al área de conocimiento de distribución comercial y logística del máster de Dirección Comercial y Marketing. Eh, los objetivos de, del módulo de Logística son conocer la estructura organizativa para la gestión de la, la empresa logística, diseñar e implementar una red logística, saber gestionar... ...una cadena de suministros, así como gestionar eh, almacenes... ...y conocer, por último, la codificación utilizada... ...en la cadena de suministros para implantar... ...una trazabilidad del producto. Eh, en la masterclass que vamos a ver a continuación... ...voy a hablar sobre la logística en la gestión de, de almacenes... Eh, ...todas las actividades que tienen lugar dentro de, del almacén... Eh, así voy, voy a hacer hincapié eh, sobre todo en una actividad concreta que es la preparación de pedidos, también llamado Picking. Eh, en la segunda Masterclass voy a hablar sobre la codificación y la trazabilidad. Eh, trataremos sobre eh, el seguimiento del producto, que es el rastreo desde el origen hacia el destino y eh, los diferentes códigos que se van a utilizar dependiendo del nivel de marcaje.